y la pareja que ya como que está cansando y muy rápido como que fue una pareja que cansó muy rápido por ejemplo Anuel y Carol G que su, escuché también por ahí como que se habían separado no sé a veces cansaban pero cansaban en las redes tú sabes el amor y eso y que sacaban muchos temas juntos está bien porque eso, económicamente hablando, le sacaba un beneficio y, no, y la gente lo veía muy positivo. La gente era loca con esa pareja. Tú sabes, con Karol G, Anuel, y todo el mundo quiere ser mi besita. Artigo, Sí, sí, y eso estaba bien en el sentido de que se estaban proyectando como pareja, hacían temas bien. Cansaba un chin, pero la mujer putaba, era loca, gustaba. ¿Qué pasa con la versión Karol G y Anuel versión picapollo de República Dominicana? ¿Quién? Que es la, el meloso y la Ay, perversa. Dios mío. Yo no sé si eso es el planito? pertenece al jefe récord? Todavía. <risa> el ¿Eh? jefe record récord además tiene la cadenita que le dejan. Dios la Dios cadenita Dios. la, la tiene que la dejan. Que ahí no se la quita porque está buscando un peidón del alfa. Mira, la pareja estaba muy bonita, bien coordinado. Los temas es, bonita tú ella, ves, sí. es bonita ella, Es bonita En las fotos es bonita. No es bonita. No, no, tú, tú, ¿tú no la has visto de verdad? Yo la estoy viendo bonita. No va la veo en foto. No es bonita. HD. No. Eh, tú, encima carilla, tú pareces un va un, un ken. Oye, qué fresco eh, Encima freco. carilla y pareces un ken, eh, flaco, dile, pregúntale. Entonces, la pareja ha buscado mucha controversia que supuestamente son planificadas para promover un tema. Y la gente, al principio, dice, ¿qué es lo que pasa? Porque... ¿Por qué tienen problemas tan rápido una pareja tan joven? Entonces, yo veo eso, veo su comportamiento de la perversa y del meloso. Y tal vez, tú sabes, una estrategia de sonido y eso. Entonces, vuelve y pasa otro problema ahora. Porque supuestamente Nino Freestyle y Meloso no se llevan muy bien. O están haciendo un bulto de redes sociales. Porque cuando yo los veo a ellos en el concierto... Lo en un concierto, concierto que yo ah, no, no, tengo que hacer pregu la pregunta final. Lo veo ellos acaramelados dándose casi un beso porque los, la verdad es que decida, no, se o sea, no se dieron un beso. No se dieron un beso. Yo no puedo hablar mentira. Mira, se dan casi dándose un beso y ya dicen, se rumora que la, que la perversa... Me, mira, de seguridad la cara, ¿ves? Dice, no, de seguridad. Yo, no, no, no. Pobre Meloso. No, pobre Porque esa seguridad, eh, dice ahí, ese ese secreto del biberón, es el logo del secreto. Ese secreto del Liberón. Sí, porque ni lo fui tal de coro de secreto. Ajá, parece que fue un, un sitio canto. Entonces, ¿qué pasa? Meloso viene, hace su bulto, su allante y que es tan bravo, y que el beso, y que todo el mundo, y todo el mundo concentrado en el beso, de el, el casi beso de, de Nino, Nino y la perversa meloso ya ha puesto llamadas canciones con José José ya ha tirado una puya que yo no sé qué ya ha metido que es un cuainú consciente bueno. de todo pero la pregunta mía es la siguiente tienen el video Vamos ¿Cómo? a ver detenidamente el video. Por favor, no le pongan el audio. Yo voy Pero a y eso hablando. Porque no, no se puede hacer concierto. Es lo que te voy a decir ahora. La pregunta mía. Vayan poniendo el video, por favor, mientras yo hablo encima. Es. Que veo a Secreto. Un tipo que se maneja muy bien. Atrás. ¿Dónde fue eso? Pregunto yo por el, el, el horario que es, oh. que se ve, o sea, que supongo yo que el, el horario nuevo es ahora. Sin oh, mascarilla. No, no te quedes. ¿Dónde fue eso? Porque supuestamente fue el fin de semana. Si fue en el toque de queda, si fue que hicieron un concierto de manera pública, quiero saber yo qué pasó ahí. Yo todo, todo, el, mundo, todo el mundo concentrado en el beso. En Meloso, en.. en ¿Dónde Guido. fue eso? Mi pregunta es, ¿dónde fue eso? Al menos que sea un resort. Dentro de resort, que podrá tal vez un sitio privado donde usted puede. Sí, yo creo. Pero no. tengo entendido que esos tipos de negocios no pueden tener, no tienen derecho de abrir. No, no, yo creo que fue un resort eso. Yo creo ¿Tiene que Yo El secreto se maneja muy bien. Yo nunca he visto un, un, un urbano en un resort. Siempre llegan para la gente los gringos, porque los gringos no entienden eso. Mi pregunta es la siguiente. Pero tú estás diciendo que no es un. Ese video? concierto, ¿dónde fue? Porque hasta se escucha al público cantar la canción de perverso, de la perversa. No se puede poner, pon el video. No, pero pues está, lo están poniendo los muchachos ahí, venlo ahí. Míralo ahí. Pónganle el video para que no te lo vea. Pongan el video para que no te lo vea. Ay dios, ah, okay, ay, ahora. Eh, mira, mira, mira. Mira, pregunto, ¿dónde se realizó ese video? Ay dios, que dios todo dios. el mundo está preguntando. No, no, ponlo de nuevo, ponlo de nuevo, la Chulió. No, no, no es besó, no. Ponlo, no de nuevo, ponlo de nuevo. No, no. Ya se acercaron, pero no se besaron. Polo de nuevo. Ay, se ay. acercaron, pero no se besaron, esto no se acercaron, no se. Ponlo, Mira, mira, mira, mira, flaco, mira, flaco. Ay, ay, qué ricura. Uh! <risa> Dios mío bueno que huidero, Dios mete su mano el meloso pregunto yo míralo a... no güey yo no, sé, no llegan a besar ¿sí? ¿Eh? se acercaron Pues son familia ¿sí? ¿Por qué? pero mi pregunta dónde. son fue? familia pero responde ¿Qué? hay que averiguar no creo yo que secreto un hombre se maneja muy bien su equipo de trabajo pero ahí se ve un par y ya tú sabes flaco no, y que yo vi que ellos cantaban la, la, la, y la gente repetía la, la canción. Oye, no puedo poner un chingo de la Ponlo ahí, a ver si el, el derecho de autor no nos puede joder mucho. O sea, que ahora estoy con derecho de autor. Un poquito ponlo ahí. pero Pero de ayer de Boche, ya, boche ya me pusieron un derecho de autor de ayer. Por, ¿Con qué? pues lo de Boche de ayer me dieron un derecho de autor. ¿no? Ah, que el Boche tenía dueño. No sé, pero tenía dueño. Digo <risa> yo. Que el Boche tenía dueño. qué Creo yo. Okay. Ay, ay, ay. Bueno. Hay que ver dónde fue eso, porque... No, yo quiero, yo quiero saber. Mi interés es saber dónde fue eso. Mientras el mundo está preocupado porque Meloso y la perversa tan separado o porque Meloso soy cuernú. o por el beso que casi le da a la perversa al Nino Time, yo estoy preocupado para que me digan a mí dónde se hizo ese concierto. Bueno. Quiero yo... Oscar Salante, a ver, decía el compadre, dice, dice el compadre, dice el compadre, dice Joscar Salante quiere saber dónde fue que realizaron ese concierto. Pregunto yo. Bueno. Porque todo el mundo estaba concentrado en el beso y en la vaina. ¿Dónde fue ese meneo? Porque ¿Dónde? hay muchas personas que quieren trabajar de noche, que nada más saben trabajar eso de noche. Sí, entonces sí, ellos lo va a hacer un lo va a hacer a nosotros, eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Porque ahí yo veo un par y eso parece ser una patronales, es lo que yo te estoy diciendo, me sorprendí, parece una patronal eso.